We're off. <laughs> Get your pre-match sequence ready! Good day, sports fans! If the Heartlands were as good at Blood Bowl as they are at cooking, well, the history of the sport is very good! Sure am, Jim. but Bloodweiser babes are out, which reminds me, uh, just how refreshing Bloodweiser and new Bloodweiser bite, all the taste of Bloodweiser without the toxic aftertaste of death, can be. Any correlation to our previous thoughts and rumored sponsorship deals are purely coincidental. Take a good look at those thralls and use this opportunity to take selfies because it won't be long before they're off to the infirmary on a trip. is pushed here it will finish in the public and in general fans are much more dangerous than players Turning this match on its head. Huh. Wow, those bearded stunty gits got the ball. <laughs> Focus on the ball is against the spirit of the game. Give me more random fire. Yeah. Watch this! Once you wipe these players up, there's no stopping them! It's just a simple matter of getting the ball at their feet. <laughs> It's never simple He tries to secure the ball uh. oh. Failure that could cost his team dear Let's be lost. All is secure. Can the other team steal it away? Going to be decisive. Jeremiah. Oh, cool. oh. see what's down there? What's the point? They want to fight one against eleven? He's going to sleep, and maybe we will see him on the pitch later. That's why members of the public sign a waiver before being allowed entry. The document clearly states the risk of blood loss. Oh, come <laughs> trap One more step, Five. rabbit. So am I. Just one more step. That's yeah. It's quite Even Siege would struggle to untangle that. Oh, look at that little snotling attacking the troll. Because two big guys is always better than one. trap. So he's gonna leave the pitch to join a friend in the stands. Ooh, apparently they're, uh, happening they're going to spend time on the bench whistles rolls well, with that touchdown under their belt we can finally get this match started <laughs> i wonder if i was king would i want to return to the game probably not Ok, pues por problemas de audio Por alguna razón No tenemos el audio De la primera parte Pero, pero Me he dado cuenta a tiempo Y lo podemos recuperar para la segunda Así que vamos a ir con ello Vamos a jugar la segunda parte con audio Ya hay comentario, pero bueno De momento, vamos bien El partido está yendo bien Recuperamos Conclusiones o sensaciones del mister Tiene una representación extra esta mitad de partido Perfecto Ahí estamos ah, uh, Maravilloso Vale Lo dicho eh, Agallas Aquí está bien Sí Vale Vale, vamos a empujar Vale Vale, vale Bueno, lo dicho, estamos jugando bien eh, estamos teniendo oportunidades Y eso me gusta mucho Vale, a lo mejor esta segunda Nos perjudica un poquito Efectivamente Porque nos hemos quedado aquí En todo el mogollón y eso no me gusta nada Agallas Vale, ok, vamos a tirar primero o vamos a ir a por las fáciles, o por las que deberían ser más sencillas, ¿vale? Vale, aquí. Uf, aquí vamos a tener un problemón entonces ahora. Vale, ¿a dónde queremos ir? Vale, vamos a tanquear con el que tiene armadura. No tengo agallas, pero tengo un dado. Vale, ok Me lo alejo Y nos quedamos aquí, vale ¿Dónde vamos a formar la caja? Buena pregunta, yo creo que Como tenemos el balón en este costado, la metemos aquí Y listo, vale Ahora bien, vamos a construirla de la siguiente forma Vamos a aprovechar que ya estamos aquí nosotros Vale, vamos a meter este defensa aquí Avanzamos hasta aquí con el corredor Vale, muy bien este corredor vamos a venir, y vamos a hacer que cierre aquí ¿Y qué vamos a hacer con este defensa? Creo que vamos a venir aquí Al apoyo No Vamos a aguantar aquí Vale, vamos a meterlo aquí en el centro Aquí me va a dar muchas leches Pero bueno, vamos a meter este defensa aquí en el centro Para acabar de apoyar Y listo Vale, finalizar turno tengo cierta preocupación con lo que nos puedan hacer en este otro costado. Vale, si sí, se agrupa aquí en el medio y me va a venir aquí a pelear. Vale, está derivando gente también hacia el otro lado. Es eso, la primera parte hemos tratado de jugar al desgaste, meter caña contra sus... Bueno, contra los condes, porque los siervos entre comillas nos dan igual, pero lo que nos importa son los condes. A ver si nos podíamos dejar alguno importante... Fuera de partido, o a lo mejor lesionado para el próximo partido, que es lo que sí que nos ha pasado Vale, este hombre tiene 10 de armadura, es inmortal, no le puede pasar nada Vale, perfecto Ok Vale, se está remolinando ya alrededor de la caja, es lo que tiene que hacer, está bien hecho por su parte Ok, eso nos tumba Aguanta bien, campeón, eso es Vale, estamos otro bagaje comprometido Uff, y me está tomando mucha... Vale, manténse firme, aguantamos Está bien, eso está bien Vale ¿Cómo lo vamos a hacer ahora nosotros? Vale, tú arriba, seguro Vale, con este vamos a empujar aquí Sí Vale, esto está bien Aquí Y nos quedamos, sí Bravo Vale, buen placaje. Ok, lo siguiente. Vale, ¿podemos hacer que avance un defensa aquí? Estupendo, sí que podemos. Vale, agallas, tira de agallas, campeón. Muy bien. Vale, tenemos bloqueo... Mierda, también. Esto nos ha complicado mucho las cosas Mucho las cosas Porque no tenemos ningún plug, ningún Placaje nuevo disponible O sea, nuevo me refiero No tenemos ningún otro placaje Vale, vamos a venir con este Defensa cerrada aquí, sí Que dé sus apoyos ahí Vale, este blitzer lo colocamos aquí Este corredor Lo colocamos aquí Vale como aquí no creo que nos vayan a abrir. Vamos a dar el apoyo aquí. Este lo vamos a dejar aquí tumbado. Pero bueno, tenemos esta línea frontal aquí. Me parece bien. Finalizamos turno. Y a partir de aquí empujamos. A ver qué tal va. Es que tenemos que... Ahora, ahora tal y como estamos. Con toda la defensa que hay. No debería tocarnos, la verdad. No debería tener un placaje sencillo. Tenemos que tumbar. O tenemos que tener buenos placajes. Para que... Derribemos la primera línea y poco a poco de ahí A partir de ahí, pom pom pom pom pom, pom Empujando, igual que hicimos el domingo pasado Con la caja perfecta Es, es que es nuestra situación ideal Vale, ok Bueno, si nos está desestabilizar Por lo menos es gente muy ajena uh. Es gente muy ajena a la caja ¿Aquí? Te diría que me viene bien y todo Uff Vale, mantenerse firme, maravilloso Ese efecto dominó nos está viniendo genial Lo estamos parando siempre No te escapas, bravo Y se queda ahí en el suelo, muy bien Lo que pasa es que no tenemos placajes No tenemos placajes Esto está feo, feo, feo Vale, el único placaje disponible es este Que tiramos por agallas y para adelante Omitir, tenemos un dadito Vale, me gusta Aquí y nos vamos a quedar Venga, va. Está bien, a ver, ¿cómo nos podemos movilizar? Vamos a ir al choque Tal cual Vale, a dos dados, venga, para adelante Perfecto Aquí Venga, nada bueno, aturdido, ya no es nada Ya, algo es Vale, sí, sí, no, y nos colocamos todos ahí alrededor Perfecto Dos yardas son dos yardas, eh. eso no nos lo va a quitar nadie Perfecto, ala, colocaos No lo voy a levantar, lo voy a aguantar ahí Porque como tampoco nos está molestando este conde Los tenemos ahí enganchados y ya está si quiere unirlo a la pelea, que lo una. Pero nosotros le vamos a dar para el pelo. Vale, se está echando para atrás. No sé dónde han ido el resto de condes. La verdad. Pero... Ah, es que este es un otro conde. Es que está como así tumbado de lado. Esto es otro conde. Ah, pues los tenemos a todos super aislados. Estamos muy bien ubicados. Es eso, poco a poco. Turno a turno. Vamos empujando para adelante. Un poco más, un poco más, un poco más. Hasta que estemos aquí Hasta que estemos aquí No nos va a poder parar Vaya, hombre Y no me sigues Oh, golpe codiroso Menos mal que está perdido Vale Uy, Vale ¿Lo pillas? Bravo, bien Regate, no sale Solitario Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale Vale, vamos a salir con este hombre aquí No tenemos agallas, eso está feo Aquí tenemos agallas Bien, vale, pues vamos a empezar aquí Muy bien Aquí Y seguimos, ¿sí? Nada, nada Ok, vale, ok, vamos a liberar a este Nos vamos a aproximar aquí Vale, perfecto el golpe poderoso Ok, con todo el apoyo que tenemos Vale, dos dados, maravilloso Ok, muy bien Aquí y nos quedamos Vale, estupendo Lo sacamos del sitio Vale, este defensa lo avanzamos aquí Estupendo Vale, y movemos la caja Esto aquí Esto aquí Debería perseguir A un lado. Es que quiero salir con este. Venga, va, me la juego. Vale, omitir. Al suelo. Vale. Vale, vamos a movilizar este aquí Perfecto Y el corredor cerramos aquí Vale, estamos todos muy medidos aquí No es la mejor opción porque Con el efecto domino que puedes generar Se te puede desmontar todo Y te puede sacar el del malón fácil Pero bueno, tenemos aquí una pequeña punta Para romper esos huecos del efecto dominó Y que no nos tire por donde le dé la gana Podría venir placar aquí, empujar aquí Y sacarlo para allá, pero bueno Es más remoto, de todas maneras estos dos están en el suelo Y no ahora los levanta, vale miedo de este eh. porque ahora le pueden meter el placaje desde aquí tiene bastantes apoyos, vale, es ahora otra de las opciones un poco más remota vale, aquí, y tú vas a seguir, obvio, para apretar el balón ok, Ma, ahora te hinchamos a palos no te preocupes, amigos. venga ya manténse firme, venga Oh, aturdido Vale Oh, no Uf, cómo lo está... Cómo lo ha liberado Buah, vale O sea, son movimientos buenos, a mí me ha dejado un poco comprometido Pero bueno, nos levantamos Nos levantamos Eh, vale, vamos a sacar este de aquí así Ok, perfecto Yo tengo bloqueo El también Vale, vamos a, vamos a sacar una segunda tirada Vale Aquí, esto, esto está mejor Seguimos, sí y... Vale, y así seguimos Colaborando Los empujes ok Este lo vamos a sacar para acá Vale, esto es buen placaje Para nosotros yo tengo bloqueo, ¿no? Bueno, pues entonces lo empujamos simplemente hacia afuera y nos quedamos, vale Ahora bien, esto aquí, vale Muy bien Vale, y sacamos a uno de los suyos del juego Eso es, vale Lo sacamos de la melee Ok, ahora bien Tú aquí, sí Perfecto, a dos dados Vale, ok, empujamos, me sirve Y seguimos Eso también va a ser importante, y seguimos Vale, tú, aquí A ver qué tal Vale Yo tengo bloqueo y el no Vale No hemos usado el Blitz Aún Vale ah, Aquí, para aquí Vale me gusta. Me gusta mucho. Vale, y vamos a empujar al conde vampiro para que se quede fuera. Y nos quedamos. ¡Toma ahí! ¿Algo útil? No. Bueno, lástima. Ok, ¿cómo nos vamos a movilizar ahora? Mm, es que no sé si quedarme aquí. Porque tenemos mucho espacio. Nos puede entrar fácil... Al balón, digo Aquí no llega ni de milagro, son muchos regates Y sí, meter aquí el balón Implica dejarle un placaje súper gratuito Aquí a este conde vampiro Vale, ok, lo vamos a dejar así Nos vamos a quedar con el balón aquí Y ya vemos cómo nos movilizamos en los próximos turnos Que es como todo, ¿no? Deberíamos tener apoyo, pero Siempre está complicado Vale, ok, movemos eso para allá Venga. Enséñame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Vale? Ok, es la que hemos predecido, ¿no? Que se juega solo un regate, me puede entrar. Vale. ¡Ey! ¿Eh, ¿Yo no tengo bloqueo? ¡Uf! Uh, peligro. Peligro. Bien, se tropezó. Ay, la puede volver a tirar por el plasma tirada. ¡Oh! Bien, vale. Ok. Tiramos a Gaya, sí. Dale ahí. Vamos. Vale, y seguimos, sí. Toma. Lástima, no lo dejamos fuera juego. Ok. Dwerlin, recuperamos balón. Sí. Uh, vale. Aquí. Al centro de la caja. Bien protegido. Vale. Aquí. Farklon. Al apoyo. Vale. ¿Cómo nos vamos a movilizar ahora? Vale, levantamos esto. Aquí. Me gusta. Toma esa Vale Ahora lo necesario, no más Nos quedamos, sí Deberíamos avanzar, lo que pasa es que se nos queda otra vez el balón suelto Si sí, avanzamos, tú, y eso me da mucha rabia Vale Vale, perfecto Uy, vale bueno, está bien, aturdido, aturdido, me gusta, vale. Aquí, a un dado. Yo tengo bloqueo y él también. Vale, este defensa aquí, vale, vamos a ubicarnos mejor, no bien, mejor. Este defensa aquí, este defensa aquí y vamos a movilizar este blitzer. Hasta aquí. Que si quiere venir, que venga aquí. Pero que se juegue un montón de esquivas hasta llegar. Perfecto. Finalizamos turno. Y ya está. No nos, nos queda nada. Vale. Vamos a verlo con un poquito de perspectiva. Vale. Vale, vale. No, estamos bien. Estamos muy bien. Turno 15. Sería nuestro próximo turno. Sí, en, en dos turnos, si sí, sí, empujamos un poquito más. Podemos llegar, yo creo O al menos abrir hueco para llegar En dos turnos Yo creo que sí que seríamos capaces Ah, digo, what, ¿a dónde va? No, a fallar la sede de sangre y se va al banquillo Vale, correcto por nuestra parte Muy bien, cambio de posesión Vale, y arrancamos jugada A ver Lo que se pueda Nosotros aquí, vale, a dos dados Con este defensa para empujar Vale, y comenzamos abriendo Vale Seguimos, sí Toma ahí y... Vale, aturdido pues, pu Punto positivo para el equipo Ok, vamos a por este A ver qué tal, perfecto mm, Lástima de nada A ver aquí Vale, dos dados más Después de esto a lo mejor Nos tenemos que jugar a gallas eh, vale, omitimos. Yo tengo bloqueo y el no. Perfecto, decide. Y al suelo. Vale, ok. Ahora. Podemos ubicar caja aquí. Vale, con este señor. Me gusta. Uy. Ah, no llegamos aquí. Vale. Vale, no está tan mal, ¿eh? No está tan mal No está tan mal Vale, vamos a hacer metros con este Vale Y en el turno 16 entonces podremos hacer un pase La victoria ya está asegurada No nos la van a quitar Eso lo tenemos más que claro Mmm Vale, vamos a cerrar aquí En esta parte de atrás Vale, vamos a venir aquí a apoyar Y aquí vamos a hacer un buen placaje Y nos lo quitamos de encima Un dado, me sirve Es bueno, yo tengo bloqueo él también Lástima, vale Pues nada, listo, fin de turno Vemos a ver qué, qué tal nos va En el turno 16, pero bueno, pinta que va a ser un touchdown Uy, peligro Bueno, gastaremos el blitz aquí, ¿eh? no pasa nada, está bien Está bien jugado Es, es la acción que tenía él que, que hacer, tratar de tapármelo aquí, ¿vale? Aguantamos, ah. perfecto. Sí, nada, no, no le da tiempo a recular, no, no la salva. Hemos salido muy bien, muy bien, porque nos hemos liberado hacia la zona derecha. Ojo, aguantamos, bien, vale. Nos hemos liberado hacia la zona derecha. Hemos podido sacar un, el segundo corredor ahí por delante, unos metros más avanzados para facilitar el pase de la última jugada, ¿sabes? Ya vamos por delante, no tenemos que jugarnos line extremis en el último pase de victoria o empate, o derrota. Mejor que mejor. Vale. Mira lo que te digo. Vamos a aplacar aquí directamente. Vamos a venir aquí con este defensa que no nos. No es, nos es necesario para nada. A ver qué tal aquí. Agallas, ah, pues si hiciera falta. Perfecto. Venga, para allá. Vale. Ok. Vale, pues venimos aquí. Sí. Placamos desde aquí hacia allá. Estupendo. A dos dados. Maravilloso. Perfecto. A lo mejor lo dejamos fuera de juego y todos. Seguimos. Nah, no puedo ser. Vale, está bien. Y ahora sí, nos colocamos aquí. Y venimos a buscar ese touchdown. Pase rápido. Tenemos aún la segunda tirada. Por pues si falla algo, pero veremos. Ojo. Vale. Oh, se sí pasó. Vale, vamos a tirarla. Vale, bueno, lástima. Lástima, lástima. Se intentó, no pudo ser. Ya está. Además, está bien porque nos hemos ahorrado ese. Hemos. Traza de tirada de profesional, pero tenía que haber tirado la segunda tirada de verdad, ya está. O sea, con el profesional tienes un 50% de probabilidades de que repita la tirada. Entonces. Bueno, siempre están ahí las tres tiras, ¿no? ¡Ojo! ¡Oh! Está bien. Si la repite lo tumbas otra vez. ¡Uy! ahí te quería ver yo. Nada, recoge el balón, pero para nada. Literalmente. Uf, vale. Mmm, lástima. Uh, ¿qué más quieres hacer? Ah, placar de aquí a aquí. ¿Por qué? Vale. Ok, te lo puedo comprar. Yo placaría primero con el conde vampiro. Rayo, placas de aquí a aquí. Oh, lo pillé. Vale. La cambio de posición, simula el resto de partidos 0-1 Está bien, está bien, está bien Ha sido buen partido, nos hemos tratado hemos podido mejorar Los fallos técnicos De la primera parte, bueno No os ha podido hacer mucho más 160 de nueva tesorería Vale Nada, perfecto Nuestro jugador estrella Azulón, el blitzer Maravilloso Ok, a ver qué tal. Vale. Te podemos, podemos subir a la máquina, si no me equivoco, a la pisonadora. Perfecto. Vamos a hacer la subida de nivel, a ver qué nos toca. Tira al lado. 5 y 4. Uh, qué lástima. Vale. Vamos a meter la defensa. Por el hecho de que está ahí en medio. Vale, sí, sí, vamos a meter defensa porque como estamos ahí en medio de todo el mundo Y, y tenemos que pegarnos en, al fin y al cabo alrededor de la máquina Nos vale, nos sirve Y maravilloso Ok, aparte de eso, pues nada, a esperar la siguiente jornada Tenemos aquí en nuestra agenda 1-3, 1-2, 0-1 Vale, ese ha sido nuestro partido Ahora nos falta el segundo Y deberíamos ganarlo, pero bueno Veremos, quedan de momento esos 8 equipos en la competición vivos. Veremos a ver quién se clasifica para las semifinales Pero yo creo que nosotros tenemos nuestro puesto más o menos asegurado. Así que nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y nada más. Seguidnos en Twitter a los dos. Tanto YouTube como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Ahora En verano estamos un poco parados por el calor, el verano, etcétera etcétera Pero bueno, lo retomaremos pronto, esperamos.